Hola a todos! Soy Pintora. bienvenidos a mi canal. Hoy estrenaremos una nueva sección llamada ¿Sabías qué? Como este es el primer vídeo, quiero explicar brevemente de qué va a tratar. Resumidamente, explicaré algunas curiosidades que bajo mi punto de vista son cuanto menos interesantes, impactantes y curiosas. Sin más dilación, comenzamos con el capítulo de hoy. ¿Sabías que las personas revisan sus smartphones o móviles 150 veces al día? Seguro que tú también tienes un smartphone, tal vez hasta estés viendo este vídeo desde el tuyo. Pues unos estudios recientes y tras miles de encuestas han determinado que quienes poseen un smartphone prácticamente lo revisan cada 6 minutos y medio como promedio. Lo cual significa que en total, en el transcurso de un día, aproximadamente 16 horas, no vamos a contar las horas de sueño, las personas lo revisan unas 150 veces de promedio. Quizás no lo hayas parado a pensar, pero te invito a contabilizarlo. Además, en los resultados se encontró también que mirar el teléfono es la primera cosa que mucha gente hace cada día, ya que utiliza la función de alarma. Y también es lo último que ven. Ya son dos veces que revisamos el smartphone. Si eres un poco desconfiado o despistado, como yo, seguro que hasta lo revisas un par de veces más para no quedarte dormido. ¿En qué empleamos las otras 148 veces? Los smartphones hoy en día se utilizan para navegar por internet y leer el correo electrónico revisar las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... Por citar algunas, no me voy a extender mucho. Seguir los vídeos de tu youtuber favorito o Pokémon Luna Newslog, que por cierto, puedes verlo en el botón de información aquí arriba a la derecha. Además de utilizar las miles de aplicaciones, ya sean gratuitas o de pago, que existen en las diferentes App Stores. Eh, accionar el GPS, leer libros electrónicos revisar los apuntes de la universidad que tienes en un pdf, buscar trabajo, hacer cursos, gestionar tu agenda, sacar y retocar fotos, jugar algún videojuego, y claro, que no se nos olvide, para hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Incluso las personas que no tienen un teléfono tan sofisticado lo usan docenas de veces al día, que todavía he visto algún Nokia 3310 por ahí. El señor Ajonen, creo que se pronuncia así, considerado como la voz más influyente en la tecnología móvil, dijo que en el 2011 la gente hacía, recibía y evitaba 22 llamadas al día y a día de hoy si acaso el número de llamadas diarias viene siendo una media de 5 al día. Las personas envían entre 40 y 120 mensajes por whatsapp al día y revisan el reloj entre 18 y 25 veces al día a pesar de llevar un reloj en la muñeca. Bajo mi vivencia personal yo creo que lo miro hasta más veces de que el promedio, eso sí, siempre sin desatender mi trabajo, mis estudios o mis amigos si estoy reunido con ellos. Te invito a hacer una reflexión al respecto y que, si quieres, me dejes un comentario indicándome para qué usas tú por lo general tu smartphone. Espero que les haya gustado este primer capítulo de ¿Sabías qué? Si es así, por favor, dale a like al vídeo y sigue mi canal de YouTube para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!